Nos encontramos ante uno de los museos españoles más singulares que se pueden visitar en Madrid. Está situado en la calle San Mateo número 13, entre las zonas de Alonso Martínez, Malasaña y Chueca, en un edificio neoclásico construido en 1776, obra del arquitecto Manuel Rodríguez, con una distribución en torno a tres patios. En la planta baja se encuentra la zona de acceso al museo, una sala de exposiciones temporales la tienda-librería y el café del jardín en el que encontraremos un ambiente agradable que nos acerca a lo que será el recorrido de la exposición permanente. Dispuesta a lo largo de 26 salas a las que se accede por la escalera. El proyecto del museo nació apadrinado por Benigno de la Vega Inclán, segundo marqués de la Vega Inclán en 1924, del que procede gran parte de la colección. acrecentada por numerosas donaciones, algunas de personajes célebres como el Marqués de Cerralbo. Se concibió como una casa-museo en la que se recrea una vivienda de la alta burguesía o la nobleza en Madrid, en el siglo XIX. Como si se realizara un viaje en el tiempo, el público descubrirá la vida y las costumbres de la alta burguesía en el siglo XIX a través del mobiliario, la pintura, los objetos y la decoración de las salas. También podrá conocer quiénes fueron los principales artistas del movimiento romántico en España. Recorriendo las salas del museo y a través de una gran variedad de colecciones, incluyendo pintura, escultura, dibujo, estampa, fotografía, mobiliario, artes decorativas, objetos de ajuar doméstico y personal, etc., el visitante encuentra varios itinerarios paralelos. Se reconstruyen los usos y costumbres de la sociedad urbana de la época los espacios masculino y femenino, el infantil y el religioso. También otros aspectos de la vida cotidiana como la higiene, la tecnología, la etiqueta o la indumentaria y el juego. A través de las colecciones reunidas en las distintas salas vemos los principales géneros artísticos, reflejados principalmente en la pintura, como el retrato, el paisaje, el costumbrismo, el orientalismo y el exotismo o la pintura religiosa. También se ven reflejados temas propiamente románticos, tales como el mundo literario, el suicidio, el teatro, el artista y el genio. Los fondos del museo sirven también para la reconstrucción del momento histórico y los hechos sociales y políticos más relevantes. Como la guerra de la independencia, el absolutismo de Fernando VII, la sucesión al trono, el reinado de Isabel II, el carlismo y la revolución de 1868. El Museo del Romanticismo sigue hoy compartiendo el espíritu de su fundador. Acercar al visitante las formas de vida de la época en la que comienza la modernidad, una época complicada y convulsa de la que hoy somos descendientes directos. Con la voluntad de ser un centro vivo y abierto a la sociedad, el museo organiza diversas actividades culturales, programadas mensualmente para todos los públicos. Se organizan conciertos, visitas temáticas y teatralizadas, talleres infantiles y para jóvenes, cuentacuentos, conferencias y muchas otras propuestas.